¿Qué tal amigos de Al Día? Nos encontramos desde el sector La Laguna, acá en la cooperativa Gustavo Campi. Esto pertenece a la parroquia urbana San Camilo, lugar donde los moradores tienen el malestar. Pues en esta calle donde nos encontramos es donde circula la línea de buses número 12. Sin embargo, pues ellos tienen el problema de que sus calles están, así como ustedes pueden observar en las tomas, destruidas y en mal estado, motivo por el cual han llamado a Diario Al Día pues para que venga a reflejar la problemática que ellos presentan. Es por ese motivo, pues que la comunidad ha llegado hasta este lugar para poder informarnos y hacer un llamado también a las autoridades. Vamos a conversar con uno de las moradores. Buenos días, amiga. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Marjorie Andrade. Eh, soy moradora de aquí, de, de esta calle de la Gustavo Campi, más conocida como La Laguna, el recorrido de la línea 12. Verá, nuestro in, inconveniente, malestar... Ustedes los están observando, es la calle en pésimo estado. Ahorita que tenemos el, el verano, el polvo, los huecos. Mire, este, mmm, ahí vivo yo. El colectivo, los colectivos pasan a velocidad, me rompieron el vidrio de la ventana. Ahí quedó. Ahí quedó. Este, y no es de ahorita que nosotros pedimos que por favor nos tomen cartas en el asunto, en lo que es la calle, porque ya nosotros ya hemos ido a sesión de consejo y nos han dicho que para el próximo año hay presupuesto y así nos han tenido. Y siempre es la misma cosa, siempre. O sea, nosotros aquí nos sentimos olvidados, tanto del presidente de la parroquia como lo que es el alcalde y todos sus concejales. Aquí solamente se, se amontonan los concejales, eh, los políticos en sus campañas. En sus campañas vienen y, y ellos se interesan en las necesidades supuestamente de aquí. Pero de ahí quedan así, en palabras. Ya, entonces yo le hago un llamado, en conjunto con los, los moradores de aquí del sector, que por favor nos tomen cartas en el asunto que nosotros necesitamos. Tenemos este, un derecho de vivir dignamente. Ya, que por favor se acerquen. Y nos vengan a arreglar la calle, nos vengan a, a pavimentar. Aquí vinieron a hacer supuestamente este una lo que es para el alcantarillado, no sé si es fluvial o, o, o no sé. Pero vinieron y dejaron peor las calles. Vea cómo tienen eso, alzado, o sea, no dejaron estáticamente nada. Más bien vinieron a dañar las calles. Y dañadas quedan, quedan y así. Nadie nos toma en cuenta. Nos sentimos completamente olvidados. Así que por favor nosotros le, le, le hacemos un llamado al señor alcalde y a las personas que le competan por favor que nos tomen en cuenta que hay sectores que han sido ya pavimentados y han sido este últimos que, que nosotros que esta, que esta cooperativa y nosotros nos tienen olvidados qué debemos hacer qué Desean el señor alcalde que nosotros hagamos para que nos tome en cuenta. Esa es mi petición. Okay. Ahí el pedido de una de las moradoras de este sector. Vamos a, a conversar también con otro de los moradores para que le dé las indicaciones. A ver, amigos, si las autoridades municipales están viendo esta transmisión, ¿cómo tendrían que llegar hasta acá? Dele la dirección exacta, cómo llegar hasta este lugar, pues para que se vengan y se hagan las obras que ustedes están pidiendo. Este es, bueno, este es el sector, la, la laguna. ...por el colegio Juan Leo Gomera, ...unas tres cuadras para acá nomás... La, la, la línea 2 pasa por aquí... ...la línea 12. ...sí la línea 2 pasa aquí... Que, ...que por favor no nos no atiendan... ...por favor que estamos en una... ...ahorita en el es ...polvo y polvo y polvo... ...hasta acá, y medio, ...las casas todas... ...tenemos criaturas que se enferman con, la, con, con el polvo... ...ya, ya el... el, el al conductor también. Amigo, tal vez... Hola, ¿cómo está? Como usted puede ver, aquí están los moradores pidiendo que se asfalte Pues esta ruta, dado de que ustedes también tienen el problema de que hay muchos huecos. Hágale un pedido a las autoridades como conductor de este transporte. Si fuera bueno que se asfalte esta vía, de verdad está terrible. Los buses sufren daños materiales y la verdad trabajamos a pérdida porque está feo esto, está feo, feo. Si las autoridades pudieran a faltar el recorrido de los buses, fuera muy bueno. ¿Cuál es su nombre, amigo? Rubén Valladares. Gracias, don Rubén. Ahí está el pedido del señor Gracias. Valladares, conductor de este transporte de la línea número 12 también que circula por esta zona. ¿Y cuál es el pedido de los moradores, dado de que los vehículos pues tienen esta, este problema que ustedes han podido observar? Amiga, un llamado ya eh, por último a las autoridades aprovechando pues, la transmisión. Este, tenga usted muy buenos días, yo soy este, de aquí del barrio y entonces esto a mí me afecta bastante porque todos los días yo salgo a coger el bus y entonces esto de todo, desde la Santa María, todo ese recorrido hasta para acá lo que es la Gustavo Campi, los chapulos, todo esto está en mal estado, huecos, agua, todo, vinieron a arreglar, desde que arreglar vinieron a dañar. Todo esto dejaron este mal arreglado, porque toda la calle se ha hundido. Decir de estar arreglado, más bien desarreglado. Ustedes le pido de favor al alcalde y a, a quien competa con él, el, el alcalde, que de favor venga, nos haga esta ayuda, decir a venir acá. Acá la Gustavo Campi a, a lastrar, a pavimentar, que haga el favor que nos venga a hacer ese trabajo, porque de igual, esto está, los buses no quieren pasar por aquí. Nos dejan botado por donde ellos puedan pasar, que esté mejor la calle. Entonces, de favor, le, le, le, le rogamos al alcalde que de favor tome carta en el asunto, en esto, porque ya nosotros ya hemos esperado bastante, dicen que este año, que este año, pero no se hace nada, pues esperamos las obras que hagan, hacen en otro lado y donde está feo no hacen nada, porque en esta entrada ya eso es pura agua, esta calle lo que hace ahí, eso se iba a hundir, lo que hicieron ellos, eso se iba a hundir, medio vinieron, echaron lastre y dejaron ahí, entonces de favor le pedimos, le rogamos al alcalde que venga a ver esto que ha mandado a hacer lo que es el comité de, de ellos, del consejo, que de favore, nos pedimos la ayuda, este, inmediatamente que nos venga a hacer ese este lastrado, el pavimentado bien a estas calles, porque nosotros necesitamos, porque por aquí vivimos y necesitamos de que los buses pasen por acá, pues nosotros vamos a dejar a nuestros hijos a la escuela, entonces hay veces tenemos que llegar hasta atrasado a la escuela porque los buses no quieren pasar, no los alcanzamos, hay veces ellos se van por otro recorrido, de favor, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre amiga? Kenny Piloso. Okay. ahí está el pedido de la amiga también de acá, del sector Gustavo Campi. Recordarles que por aquí pasa la línea de buses número 12. Los moradores también piden que el ingreso sea asfaltado, dado de que presentan esta problemática, motivo por el cual hoy ellos han salido hasta acá, al sector, para eh, pedir pues a través de, la, de las pantallas de al día que sean atendidos. Gracias a todos los que nos acompañaron. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Recuerde que somos aldia.com.es, vamos a colocar en nuestra pantalla también el número telefónico para que puedan comunicarse y enviarnos sus mensajes y así poder llegar hasta sus comunidades, donde podremos pues ayudarles a que sus quejas lleguen también a las autoridades correspondientes. Gracias por seguirnos, eh, será hasta una próxima oportunidad. We'll